buenos días. Esta plática pues realmente concluye uh, nuestra sección de este curso que trata de datos de presencia. Y en ese sentido pues realmente esta plática es, es el último detalle. Ya han visto fuentes, ya han visto características, ya han visto cómo corregir y mejorar y aumentar los datos, especialmente con georeferenciación. Y realmente ya estamos listos. Lo único es que después, unos tres pasos más allá en el, en el uh, camino hacia desarrollar modelos de nicho ecológico, vamos a necesitar datos independientes. Es decir, cuando terminamos de calibrar nuestro modelo, sí vamos a necesitar hacer una evaluación de si nuestro modelo rindió uh, predicciones mejores que aleatorios. Y en ese sentido, necesitamos datos que no participaron en el proceso de calibración eso es el asunto que voy a tratar en esta en esta plática como digo es un detalle no más no es parte uh, de, del camino directo de preparación de los datos sino que pensando en adelante necesitamos o vamos a necesitar esta información después entonces por favor como que tomen eso Tomen esta plática en ese sentido. Esto es de alistarnos para poder evaluar nuestro modelo después. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar de, de el proceso o la idea de apartar subconjuntos de nuestros datos para una evaluación del modelo, una evaluación final. ¿Por qué haríamos una evaluación? Pues, simplemente porque un modelo que no se ha demostrado uh, rendir o, o darnos predicciones que son mejores que aleatorias, uh, ese modelo no sabemos cómo es o qué es o siquiera si tiene algún sentido o alguna importancia. Entonces simplemente no debemos de interpretar ningún modelo ni una regresión sin probar su significancia. Entonces eso vamos a hacer. Pero por favor noten que esta plática viene fuera del orden natural. Vamos a hablar de evaluación de modelos, terminando la sección de calibración de modelos, cuando tenemos modelos para evaluar. Pero, como verán cuando llegamos a ese punto, evaluación de modelos tiene que basarse en datos independientes. Si no son datos independientes, no es un, una evaluación objetiva. Idealmente, esos datos independientes vienen de otra fuente completamente. Eso porque todos los conjuntos de datos tienen sus sesgos. Y esos sesgos están en todos los datos que derivan de ese, esa fuente o de ese, uh, sí, de ese tipo de dato. Si, si calibramos y evaluamos un modelo con base en datos que comparten el mismo sesgo, pues entonces podemos hasta confirmar un modelo como mejor que aleatorio simplemente con base en esos sesgos, no con base en realidad. Vamos a hablar de esto mucho después. Pero lo más común es que no tenemos datos independientes. Entonces terminamos corriendo el, el riesgo de Uh, de eso de, de que los sesgos confirmen nuestro modelo y, y usamos subconjuntos de los datos que tenemos disponibles. Bueno, uh, más motivación, muchos estudios en modelado de nicho ecológico um, hacen lo de evaluación muy mal. Es hasta... Muchos estudios se desarrollan sin una evaluación independiente. Uh, pero como ya dije, la evaluación es crucial. Algunos modelos no son robustos estadísticamente. Es decir, no son mejores que aleatorio. Y en ese sentido, no debemos de interpretarlos o usarlos de ninguna manera. Para preparar para este paso importante de la evaluación, debemos de preparar de antemano. Y preparando bien, la evaluación puede ser robusto y puede responder a los usos a que vamos a poner a nuestro modelo. Vamos a hablar mucho más de evaluación después pero simplemente quiero comentarles que la evaluación de modelos pues, se, se basa en qué tan bien la predicción coincidió con los puntos. Aquí tenemos un blanco que es un blanco negro pero es un blanco y el, el, el francotirador um, logró uh, disparar solo en la parte de en medio y pueden ver una coincidencia no aleatoria entre donde entraron las balas y la predicción, la, la parte del blanco que, que da más puntos. Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer con nuestras predicciones de modelos. Uh, otra vez, vamos a hablar de eso después. Lo normal es que usamos unas herramientas uh, no apropiadas, usamos, bueno, yo no, pero uh, lo más común en el campo es el uso del área bajo la curva de la Receiver Operating Characteristic, es decir, el AUC de ROC. Uh, y varios estudios han demostrado que esa prueba no es apropiado para modelado de nicho se usa o se debe de usar más bien uh, o una prueba binomial cumulativa o uh, una prueba parcial de ROC. Uh, realmente la prueba que usamos no importa en este momento. Lo que importa es que esos, esas pruebas requieren datos de presencia independientes. Entonces, tenemos que pensar bien en cómo vamos a escoger esos datos independientes. Les voy a dibujar dos estrategias y las dos pueden ser útiles y apropiadas bajo algunas circunstancias. Cuando simplemente tomamos los, no sé, mil puntos de presencia que tenemos para una especie, y apartamos una, un subconjunto aleatorio tal vez estamos usando la mitad de, de, de la información para calibrar los modelos y la mitad para evaluarlos. Pues efectivamente estamos usando la información disponible a la mitad de su densidad real para calibrar los modelos y evaluamos la habilidad de nuestro modelo de anticipar una densidad mayor a través de la misma región en el mismo tiempo. En, vamos a usar esta estrategia cuando el uso del modelo va a ser de predecir um, datos de presencia nuevos sobre la misma re región que ya se muestreó y que ya está usando para calibrar el modelo. Es decir, esto de tomar un, un subconjunto aleatorio es apropiado cuando queremos anticipar el resultado de más muestreo similar al muestreo que ya se hizo. A veces, no obstante, queremos predecir de una región a otra, entonces en este, en este caso usamos otro, es otra estrategia de, de subconjuntos que es estructurado uh, espacialmente y aquí estamos evaluando la habilidad del modelo de anticipar la distribución de la especie en áreas que no uh, fueron muestreados para los datos que usamos para calibrar el modelo. Entonces vamos a usar este, esta estrategia cuando uh, estamos usando, estamos prediciendo uh, la distribución de la especie en alguna área nueva. Entonces solo para, para darles una, una ilustración de esto, la primera estrategia, la de, la de submuestreo aleatorio. En este caso tal vez tenemos 16 puntos. Quiero anticipar qué va a resultar si muestreo más a la misma re región y efectivamente decido aleatoriamente si un punto va a ser para calibración o para evaluación y como pueden ver en este ejemplo aquí abajo, entre los puntos rojos y los amarillos, pues se mezclan. Un punto es para calibrar, un punto es para evaluar. Ahora, en, el, en la otra estrategia, mi objetivo es de anticipar la distribución de la especie en otra región. Tal vez sería la región adyacente a este cuadro azul, y un país o un estado que no tenemos estudiado. Uh, entonces, en este caso, lo que podemos hacer con nuestros datos es partirlos espacialmente dentro de la región donde hemos muestreado. En este caso, uh, tal vez usamos la, la, los ocho puntos más a la izquierda para anticipar la distribución de los ocho puntos más a la derecha. Entonces, pues en este caso tenemos una estructura espacial. Ahora, este, este, esta segunda estrategia tal vez atrae más porque es, un, es un, una prueba más fuerte del modelo. Pero tenemos que cuidar con una cosa. Imaginen, aquí nuestra región y nuestro, nuestro Um, subconjunto uh, estructurado espacialmente, pero imaginen que hay un, un, un gradiente ambiental. Tal vez del lado izquierdo de la pantalla y el mapa es más seco y del lado derecho tal vez es más lluvioso. Pues si hacemos un modelo solo con los puntos amarillos Calibrando ese modelo, vamos a sacar alguna respuesta así como he dibujado en negro. Y noten que el modelo ciegamente piensa, ah, la especie no está donde está más lluvioso. Eso no es porque uh, la especie no puede con esas, esas lluvias, sino es porque uh, los datos de ingreso al modelaje pues fueron sesgados ambientalmente. Es decir, podemos usar esto de estructurar nuestra prueba espacialmente, pero la, tenemos que usar esta, esa estrategia de manera de que no creamos sesgos, porque en efecto un modelado de nicho, un nicho es un sesgo en espacio ambiental. Entonces si creamos sesgos artificialmente en espacio ambiental, tenemos un problema fuerte. Existe un paquete que se llama ENM-Eval, uh, un esfuerzo liderado por nuestro Rob Anderson, que después va a dar uh, pláticas en este curso. Pero este paquete, entre otras cosas, permite que uh, hagamos que diseñemos evaluaciones espaciales, estructuradas espacialmente, y nos da más uh, posibilidad de, de, de una, una estrategia espacial flexible. Entonces, esto es una figura de ese, de, de ese artículo, nos permite la idea de, de identificar bloques, vean panel B, o nos permite la posibilidad de, de diferentes niveles de estructura espacial y vean paneles C y D. No voy a entrar en detalle, pero vean que esas estrategias en que usamos uh, no simplemente izquierda, derecha, pero algún, algún uh, patrón interrumpido con menos probabilidad se va a engañar por uh, esos sesgos ambientales por, por algún gradiente correlacionado. Entonces, esto, este paquete nos ofrece pues, muchas ventajas en, en cómo vamos a, a levantar el, el, la estrategia de subconjuntos. Y he col colocado este artículo um, con una liga que ustedes pueden agarrar de la tabla del curso. Bueno, hablamos no más de unos detallitos, dos de ellos, um, que son también relevantes. Uno es, pues siempre surge la pregunta, ¿cómo debo dividir mis, mis puntos disponibles entre puntos para calibración y puntos para evaluación. Pues lo que sí, sí les puedo decir, definitivamente no uh, tengo un, una evaluación de este, esta pregunta cuantitativa, pero sí les puedo decir que se requieren datos no solo para calibración como también para evaluación y se requieren una buena cantidad de datos para ambos pasos. Yo tengo el sentir que se necesita muchos datos para ambos pasos. Es decir, no puedo decir, ay pues no más necesito tantitos para calibración, pero necesito muchos para evaluación. Creo que ambos lados necesitan un buen de, de datos. Entonces, lo normal cuando yo tengo uh, tamaños de muestreo no muy grandes es que divido mitad-mitad. Mitad para evaluación y mitad para calibración. Ahora, en algunos casos cuando tienen tamaño de muestreo muy grande, pues creo que también pueden usar los datos uh, en, en conjuntos iguales entre, los, uh, entre evaluación y calibración, pero tal vez lo que van a querer hacer es tomar submuestreos tal vez de, no sé, 100, 200, 400 puntos del conjunto mucho más grande. Es decir, si tengo 5,000 puntos para mi especie, tal vez no, no es necesario usar 2,500 puntos para calibrar mi modelo y 2,500 para evaluar. Tal vez tomo muchos muestreos de 200 y uso 100 y 100 para calibrar y evaluar mi modelo y eso me da pruebas mucho más poderosas. Bueno, eso es un detalle. Otro detalle es el manejo de autocorrelación espacial. Cuando los ambientes pues muestran mucho, mucha autocorrelación es decir, su, su cambio, su, su cambio de valor de un kilómetro al próximo al próximo no es mucho. Es decir, cuando los ambientes son así suaves, dos puntos que están muy cercanos uno a otro tal vez no son independientes. Vean el par de puntos que, que tengo indicado con, con uh, un elipse, elipsoide, uh, en negro, pueden ver esos dos puntos están muy cerca uno de otro y tal vez no van a resultar independientes. Entonces eso puede sesgar el resultado de nuestro modelado. Bueno, entonces solo para resumir. La evaluación ideal de un modelo se basa en datos, en conjuntos de datos totalmente independientes. Puede ser uno por, por uh, observadores y uno por especímenes en museos. Puede ser uno por un, un régimen, un protocolo de, de muestreo um, que es así uniforme y, y aleatorio y otro que es, es puro aleatorio, lo que sea, pero idealmente son conjuntos de datos muestreados de diferentes maneras para ser independientes. Cuando no tenemos ese lujo, cuando necesitamos usar subconjuntos, la estrategia debe de responder al uso que planeamos para el modelo. Y en este caso les di la, la, el ejemplo de uh, subconjuntos aleatorios contra subconjuntos estratificados espacialmente. Y luego hasta el último les mencioné lo de uh, en qué proporción dividir los datos entre calibración y evaluación y uh, pensar en en requerir alguna distancia mínima de separación entre los puntos. Eso es pues la última plática de esta serie o de esta parte del curso sobre datos de presencia. Entonces les voy a dar un, una orientación pequeña de dónde estamos en, en este curso. Empezamos con la introducción, seguimos a datos ambientales, de ahí seguimos a datos de presencia, y ahora vamos a en, entrar en lo de visualización, uh, el M y la configuración del BAM, los, y los algoritmos, es decir, ya, ya casi, casi vamos a empezar con lo de calibración de modelos. Bueno, uh, que tengan buena semana y espero que este curso les esté ayudando. Uh, saludos.